Hola a todos, bienvenidos a este tutorial sobre el uso de Research ID y Scopus ID. Research ID es un sistema de identificación para autores científicos que fue desarrollado por la casa editorial Thomson Reuters. Eh, la idea que ellos tienen con este sistema de identificación es resolver o solucionar cualquier problema que se pueda dar con respecto a las homonimias, es decir, investigadores que en sus siglas o primeros nombres puedan tener eh, nombres iguales y eso, eh, digamos, genera conflicto al momento de eh, comparar, la, digamos, la, el rendimiento, la hoja de vida o la productividad académica de cada persona. Entonces, casi que como un número de identificación personal de cada país, pues, eh, este Research ID pretende eh, digamos representar en la hoja de vida de cada persona eh, pero asignándole pues un número de identificación eh, esta es una digamos que una hoja de vida o número de identificación pues, que todo investigador debería tener y así como lo vimos en el video de ORCID eh, estos números se pueden eh, registrar eh, dentro de ORCID para que queden Conectados entre sí. Bueno, para acceder a Researcher ID, eh, se busca en el buscador de referencia o el navegador de internet las palabras Researcher ID. Una vez se ha identificado la primera opción, eh, se ingresa y eh, aparece esta pantalla donde va a preguntar eh, pues básicamente si uno ya cuenta con una... una hoja de vida o si pretende eh, registrarse. Entonces, eh, en el caso de que no se tenga, se le da unirse y les van a pedir una serie de información básica. Dirección de email, la creación de una contraseña, nombres y les dan la opción también de hacer su ingreso a través del Orsit, si ya lo tienen creado, de LinkedIn. O también de la cuenta de Google o la cuenta de Facebook. Eh, una vez han diligenciado esta información, activan la, la eh, asignación de la contraseña y ya ingresan a su perfil. Entonces yo voy a optar por una opción porque ya el mío está creado y eh, eso automáticamente me va a permitir pues, observar los registros que tengo disponibles. Entonces, eh, una vez yo he creado este perfil, pues yo voy a tener este número, ¿sí? Eh, que va a representar mi información y es el que yo puedo incluir dentro de Orsi y de esta manera quedan conectados entre sí. Es importante mencionar que, eh, digamos, que la base de datos que va a alimentar toda la productividad académica va a ser Web 2 Science. Entonces, los artículos que no estén indexados dentro de esta base de datos, pues no van a verse representados en su productividad académica. Entonces, eh, el, una vez ustedes eh, han ingresado ese perfil, esa información, es, eh, lo ideal es que usen la, los nombres como usualmente prefieren ser citados. Entonces, es decir sus dos apellidos que aparezcan unidos y separados por un guión, de tal manera que eh, sea consistente el uso de esos iniciales y nombres, efectivamente para todas sus actividades. Entonces, eh, la, digamos, la interfaz del Research ID tiene varias secciones, una acerca de la información, digamos así, personal y académica, otra que tiene que ver pues, con los productos que uno genera, una sección de notificaciones o de actividad, y una, una sección que tiene que ver con eh, la comunidad o, digamos, la interacción que uno establece con otros investigadores, y luego una sección de configuraciones, ¿cierto? Entonces, eh, vamos a ingresar en la sección de configuraciones simplemente para mostrar algunas de las posibilidades que tiene. Entonces, eh, si ingresamos aquí eh, en la sección de configuraciones, eh, aquí podemos colocar los emails que están eh, asociados a la cuenta. Entonces lo ideal es que el, el email primario sea el email institucional y como e-mail secundario el personal. Eh, si ustedes están variando mucho la institución, también pueden dejar su email personal, pero recuerden que ese email personal debe tener una identificación que sea profesional, es decir, no colocar nombres como Sayajin número 21-1955, no. E ese tipo de nombres chistosos que uno pone cuando crea correos cuando está chiquito no son pertinentes para eh, la actividad profesional lo ideal es utilizar un, un nombre de identificación que facilite la correlación con la cuenta profesional. Entonces, por ejemplo, usar las iniciales de los nombres puede ser una buena alternativa para la creación de este correo personal y es importante que sea de uso consistente durante toda su carrera, es decir, que no estén creando varios correos para las diferentes cuentas. Eh, aquí también hay una opción para... En modificar su contraseña en el caso de que sea necesario. También pueden correlacionar varias cuentas con respecto a, al perfil de Research ID. Entonces, por ejemplo, pueden incluir su Facebook, pueden incluir su cuenta eh, institucional de Google, su LinkedIn, el ORCID y también eh, un per, el perfil pues, con el que hayan creado su cuenta para acceder a EndNote eh, y todas las, eh, digamos, las utilidades que tiene creados Clarivate para el uso de referencias bibliográficas. También hay una opción eh, de conectar con el perfil de, de una especie como de WhatsApp que existe, que lo usan mucho en China, que se llama WeChat. Entonces, si uno tiene ese perfil creado, pues, uno lo puede adicionar. También hay una opción de borrar la cuenta, por ejemplo, si uno tiene un duplicado o si definitivamente a uno no le interesa ma mantener la, la cuenta de investigador. Eh, luego, eh, vamos a, a ver la información académica. Entonces, eh, la información académica se presenta como una especie de tablero resumen con una serie de estadísticas. Recuerden que no todo lo que uno produce va a aparecer aquí, va a ser solo lo que eh, se puede extraer de, directamente del web de Science. Eh, no todas las publicaciones indexadas eh, aparecen reportadas y por eso es que puede que sus indicadores sean más bajos de lo que aparecen en otros, en otros portales y por lo tanto el, el número de esas métricas es distinto. ¿sí? Entonces, no hay que preocuparse por eso, eh, es simplemente un efecto de, de la base de datos que toma de referencia. Entonces, eh, también si uno es, ha, ha hecho ese registro recientemente, pues le van a aparecer muy pocos datos de publicaciones en el tiempo. Entonces, yo hice este registro en 2020, entonces, eh, por ejemplo, todas las revisiones que yo he hecho para revistas científicas, pues solo reporté lo de 2020, entonces no me aparecen datos más antiguos. Eh, con respecto a, a las citaciones también, pues aunque aparece registrado eh, casi toda mi productividad, eh, digamos que las citaciones que él registra solo tienen que ver con lo que aparece en WebOSite, ¿sí? Entonces es como, como para ver eso. Si yo quiero eh, buscar quién me ha citado, le doy en la opción track my citations y eh, yo puedo buscar quién, quién, quién ha citado mis trabajos. O sea, la, la manera de importar estas citaciones es a través de este botón que se llama import publications. Entonces, si le damos aquí, él va a decir... OK, ¿dónde están eh, sus publicaciones? Entonces, ah, no, están en, en el Web of Science. Entonces, voy a buscar cuáles son las publicaciones que aparecen en mi Web of Science. Entonces, por ejemplo, aquí eh, aparece el reportado que tengo un artículo pendiente de ingresar. Entonces, lo voy a, a ingresar por acá. Y efectivamente una vez lo, lo he ingresado, él ya va a aparecer aquí en mi lista de resultados. Entonces, eh, hay algunas referencias que pueden aparecer como, como sin fecha y todo esto. entonces Esto hay que editarlo manualmente. Eh, y habrán otras que pues, les aparecen como, como fechas extrañas y todo eso. Entonces, eh, esto puede estar relacionado con cómo aparece la información en la base de datos. Eh, también puedo eh, ver cómo, cómo públicamente ven mi perfil con, este, con esta opción, este botón. Y aquí cualquier persona que me busque pues va a encontrar, por ejemplo, todos mis nombres, todas mis diferentes configuraciones de citación. También eh, va a encontrar, pues, en mis eh, campos de investigación y mis productos de investigación, además de las citas ligadas. Entonces, esas, eh, digamos, esos valores son los que se van a ir registrando acá. Y si ustedes ven, miren que todo lo va eh, asociando al Web of Science. Eh, también eh, aparecen como las las revisiones científicas que yo he hecho a revistas y eso también se, se puede editar. Entonces, bueno, vamos a regresar a, a la, al dashboard o al, como a la tabla resumen que estábamos viendo hace un momento. Eh, también puedo, bueno, ya, les, ya vieron el perfil público, eh, también podemos crear una, digamos, una versión de nuestro currículo, por ejemplo, si nos piden una hoja de vida, pues, como académica, pero resumida, la podemos exportar de aquí. Entonces, aquí le podemos decir, colóqueme todos mis, todas mis métricas por publicación, todas mis revisiones de trabajos, todos mis papers, todos los, los gráficos que muestran mi, mi productividad académica, y también le puedo colocar, por ejemplo, si yo he revisado manuscritos u otro tipo de actividades eh, editoriales, también la puedo colocar, y eh, le puedo eh, establecer cuál es el periodo, eh, de digamos, que él ilustre. Entonces, supongamos, si yo soy una persona que lleva 40 años de carrera profesional, pues puede ser pertinente que solo muestre los últimos 5 o 10 años de mi productividad académica, y dándole aquí clic en Generate, él me va a crear un archivo en PDF que yo lo voy a poder descargar, imprimir y, por ejemplo, anexar para eh, alguna actividad profesional como mi hoja de vida resumida. También tiene otra utilidad que se llama Citation Map. Entonces, en el Citation Map eh, lo que hace es ilustrar dónde, dónde han citado mi trabajo por ejemplo, específicamente ese artículo que él registra como citado, pues fue eh, mencionado por acá en, en Oriente Medio aproximadamente, ¿cierto? Y él corresponde corresponde a este artículo, la Universidad de Novisat, es una eh, es un trabajo sobre eh, microalgas, por ejemplo. entonces aquí ya me muestra toda la la, ah, perdón, no es en Oriente Medio, es en Serbia, en Europa Oriental, perdón. Eh, aquí aparece toda la información pertinente al trabajo y si yo quiero, por ejemplo, mirar en qué parte lo citaron o qué lo que incluye ese trabajo, entonces aquí está el, el, la conexión con el trabajo de, en extenso y lo puedo eh, consultar. Entonces... Esto puede ser interesante, una persona que tiene muchas publicaciones referenciadas en el, en el web website, pues va a tener este mapa pues lleno de, de, de anotaciones. Luego viene una sección que se llama mis registros, que es la que va a, a mostrar la, todas las publicaciones posibles. Entonces... y va a ir eh, haciendo como este resumen de las publicaciones Entonces, miren que de 28 publicaciones solo eh, básicamente dos perdón, sí, dos dos de esas publicaciones aparecen eh, citadas en algún trabajo pero no es que no hayan sido citadas por nadie, sino que no han sido citadas por trabajos que estén dentro de WebDocs. O sea, había, digamos, del universo de citaciones que existen eh, solo me va a mostrar lo que está dentro de esa base de datos. Y, eh, pues, es realmente muy, muy simple la, el proceso de importación de la de las referencias. O sea, y también si, por ejemplo, yo veo, no sé, tengo alguna repetida o necesito o veo que los datos no, no corresponden a la realidad, entonces yo la puedo eliminar, ¿sí? Aquí tiene esa opción. Entonces, eh, es, es muy muy simple. Siempre nosotros nos podemos remitir a buscar en Web of Science. La otra opción es sincronizar a través del ORSI, ¿cierto? Entonces, yo le puedo dar aquí sincronizar por mi ORSI, ya que en el ORSI yo tengo la opción de, eh, digamos que, editar y colocar manualmente publicaciones. También puedo tener la opción de... Eh, Buscarla por un DOI, entonces me va a preguntar, bueno, ¿dónde está, dígame, el número DOI de ese artículo o su título? Y también puedo eh, optar por importarlo si yo lo tengo almacenado en algún gestor de referencia. Entonces yo extraigo el archivo en CSV o en RIS o en BibTeX y lo puedo importar directamente como si fuera un gestor de referencia y él extrae los datos de esa información. Luego eh, tenemos una opción que es eh, mostrar las revisiones de artículos. Entonces, cuando yo tengo, eh, pues como mi papel soy invitada a ser revisora de un artículo o de una, un congreso grande, él me va a pedir que adicione estas revisiones. Entonces, lo curioso de esto es que él va a pedir eh, como un, un soporte de ese proceso de revisión, más unos datos, y ese soporte del proceso de revisión es el correo donde le dicen muchas gracias por su servicio como revisión y le anexamos un certificado del mismo. Entonces, uno aquí eh, selecciona la opción, pues generalmente es un una revisión prepublicación, eh, adiciona la revista científica y la fecha en la que uno hizo la revisión, eh, y luego adiciona, el, digamos, la información del artículo que eh, hizo revisión. Entonces, por ejemplo, si es un, un proceso prepublicación y ese artículo fue rechazado porque no correspondía con los parámetros de la revista, pues aquí no hay manera de colocarle DOI o un número de identificación al artículo final. Pero si es aprobado y efectivamente se publica, pues también uno puede adicionar esa información para eh, tener un soporte de la revisión. Aquí eh, puede decir si uno quiere eh, que muestre el, la revista en la cual uno hizo la revisión o lo otro es que no se muestre esta revisión en el perfil o que solamente muestre eh, como la casa editorial, o que muestre tanto, el, digamos, la revista como el título del artículo. Entonces, por ejemplo, yo lo tengo configurado para que solo muestre la, la revista, y eh, también uno puede decir, no, yo quiero que le muestren a todo el mundo qué fue lo que yo dije en mi revisión, pero pues generalmente eso no sucede. Entonces, eh, se le da la opción de ocultar, el contenido de la revisión luego aquí uno puede colocar copia del contenido en su revisión detallada ¿sí? y le da la opción crear revisión entonces entre más revisiones tenga pues mayor cantidad de datos va a aparecer en el, en el tablero inicial también si uno es editor o parte del comité científico de una revista entonces uno puede adicionar eh, esta información y les va a pedir cuál es la revista, sí, que supongamos que vamos a colocar aquí el no sé si está en el WebUx. Eh, bueno, si sí aparece, vamos a ver qué pasa. Ah, me pide los detalles del artículo específico en el que en el que se hizo la, la revisión. Entonces, como no tengo el dato aquí a la mano, pues no, no lo puedo diligenciar. Pero si lo tuviera, eh, puedo completar esa información e importar ese servicio editorial. Sí. Es un servicio editorial, porque si uno es parte del comité científico de una revista, entonces uno lo adiciona acá. Eh, tiene una sección en Publums también, el, el Research ID, que se llama notificación, entonces uno le avisa todo lo que tenga... Eh, pendiente, ¿cierto?, o lo que haya procesado dentro de la página, eh, tiene también una opción que se llama registros pendientes, entonces supongamos que el, el, el researcher ID encontró que en las bases de datos yo tengo un artículo pendiente de ser registrado, entonces él me lo va a mostrar aquí en esta, en esta pantalla. Y luego tiene otra parte muy importante que es, tiene que ver con la interacción con la comunidad científica. Entonces, por ejemplo, uno puede sugerir eh, colegas, ¿cierto? Entonces uno puede enviarle invitaciones aquí a, a coautores que uno tenga, eh, que, que ellos tengan cuenta de pulos y eh, dar, dar como los detalles de esos coautores. Entonces, eh, pues hay que tener en cuenta que no, no va a mostrar sino solo los coautores de, las, de los artículos que reconozca y que fuera de eso tengan perfil de públicos. Eh, la persona, pues uno le puede enviar, darle los detalles, por ejemplo, nombres, correo electrónico y enviarlo, y eh, se le hace la invitación para que ellos efectivamente creen su pueblo. Entonces, supongamos que enviamos la invitación a Joana. entonces eh, le enviamos aquí el correo, el institucional la invitación, y efectivamente eh, a ella le debe llegar un mensaje diciendo eh, que que por favor se una aquí a Pools o, o al Research Live. Eh, luego por acá eh, voy a tener eh, como los puntajes de mis publicaciones, entonces dice no, todavía no tiene puntajes en sus publicaciones, eh, entonces le vamos a adicionar acá eh, cuál es la categorización, entonces él me va a preguntar que Efectivamente, ¿cuál es la información del DOI del artículo? Entonces, supongamos que buscamos aquí un artículo eh, que esté disponible y que tenga DOI. El DOI es el, el número o objeto de identificación que sirve para la ubicación de eh, documentos en Internet. Entonces, es este numerito que aparece acá. Se lo vamos a colocar eh, aquí en el Pumas y eh, le vamos a, a colocar eh, en esta categorización. Entonces, someter, ah, me va a pedir que qué que, que tipo de, de, que si está bien categorizado, que si está buena la calidad. Entonces, digamos que 10 y digamos que qué tan importante ha sido para su para el público entonces, digamos que 10 y eh, por favor categorice eh, digamos qué tan buena eh, ha sido el, el trabajo entonces eh, supongamos que prometedor entonces le vamos a, a enviar acá y ya aquí queda con la, con la puntuación. ¿sí? Entonces eh, eso se puede hacer para cada uno de los casos. Y eh, por aquí eh, están como las publicaciones que yo puedo seguir. Entonces, supongamos que yo eh, quiero rastrear ese mismo artículo que teníamos el DOI. Entonces eh, aquí aparece toda la información. Y la vamos a adicionar. Este es lo que está solicitando aquí. Aquí. Listo. Entonces, eh, aquí se pueden registrar para seguir diferentes tipos de publicaciones, ¿no? Entonces aquí el... Cuando uno tiene completo esto, entonces él, él le da la notificación para que uno pueda seguir cualquier novedad sobre esa publicación. También aquí hay una, una opción como de eh, en dos, como unirse o seguir algunos journals. Y por aquí hay una opción que se llama Research ID Baggage. Es como para facilitar... El, digamos la identificación, entonces para que le salga uno esta opción de, de, de búsqueda de Web of Science, entonces eh, le vamos a poner que quede el, o sea, les va mostrando, si yo selecciono aquí me aparece una información, y si yo le doy por aquí, me aparece otra información. Pero si ustedes ven los números, son exactamente iguales. Entonces yo lo voy a dejar aquí en Web of Science, que es como de, de más facilidad. Entonces le, le vamos a, a generar aquí un código y ese código eh, se lo puede colocar en su página web o lo puede colocar en un blog científico que tenga y así la gente, digamos que se va a remitir a su hoja de vida. ¿Listo? Entonces, esto es como lo que ofrece eh, Research ID, pues, para, para información personal. También hay la posibilidad de utilizar estas opciones de búsqueda para buscar publicaciones, revistas, instituciones, países, regiones. Y, pues, por ocasión de la pandemia, pues, hay un, hay un índice específico que tiene que ver con el covid eh, en la comunidad también uno puede eh, acceder a información sobre revisores, sobre premios, ¿sí? sobre oportunidades laborales, ¿sí? eh, y también pues tam para, para buscar financiación, evaluaciones individuales, educación continuada y otra información referente a cómo ir creciendo uno como investigador. Entonces, digamos que esto es como lo que ofrece Research ID. Eh, bueno, entonces vamos a cerrar esto y nos vamos para Scopus ID. En Scopus ID eh, se hace el mismo ejercicio: se busca en el navegador de su preferencia y van a ingresar a la primera opción. Esta es Scopus ID, funciona similar. Eh, pero esto es creada por la Casa del Sevier, la Casa Editorial. Entonces, eh, digamos que en la hay dos maneras de buscar. Eh, se puede buscar por nombres, por institución y por el ORSI. Entonces, eh, si yo tengo mi ORSI presente, da la casualidad que yo lo tengo por ahí o lo puedo buscar en, en el navegador, porque acuérdense que esto es como un número de cédula, entonces una vez uno lo crea, pues ese es solamente para uno. Entonces, eh, lo copio, lo paso por acá, y él eh, me busca como investigar Entonces, si ustedes ven, solo existo yo con ese Orsit. Entonces, le voy a dar activar acá y... Eh, voy a, a, a ingresar, ¿cierto? Como Soy la única persona que está con, eso, con esa información, pues solo yo puedo aparecer. Entonces, eh, bueno, esta es la información de consulta que cualquier persona puede eh, consultar con su hoja de vida eh, con base en la información que ustedes han ingresado. Entonces, eh, aquí va a aparecer de nuevo cuántos artículos uno tiene, pero estos artículos van a estar ligados a la base de datos del Sevier Scopus, ¿sí? O sea, todas las revistas que ellos analizan. Por ende, no van a estar todos los artículos que uno tiene publicados. sino más o menos 28 ítems que yo tengo de publicación, solo aquí aparecen 5. Entonces, digamos que eh, estos indicadores son más bajos de lo que... Eh, realmente, pues, es la productividad de uno. Entonces, aquí aparece en la parte de abajo un resumen donde aparecen estos los artículos que él reconoce, ¿sí? eh, Luego aparece aquí la opción para eh, artículos que han sido citados más de dos veces, eh, artículos, eh, cuáles son sus coautores y cuáles son los tópicos en los que usted publica. Entonces, como él reconoce tan poquitos y de estos eh, artículos, pues, solo reconoce a dos con citas bibliográficas, entonces, pues, estas pestañas no aparecen activas, ¿sí? Pero acuérdense que, eh, digamos, eso está relacionado con cómo él liga la información dentro de su base de datos. Entonces, ya identificaba esto y como yo soy la autora del perfil, entonces me puedo ir a, a la opción de editar el perfil eh, profesional, o sea, mi, mi, mi perfil como persona. También le puedo dar la opción, si yo no lo tengo conectado, de conectar con Orsit, entonces yo lo puedo. Eh, abrirlo en una ventana, pero pues el mío ya está conectado, entonces digamos que no, no hay necesidad de hacerlo de nuevo, pero entonces aquí ustedes le pueden dar eh, la información, entonces le decimos, eh, por favor, continúe y haga la, la conexión, y entonces como esto ya está hecho, entonces, eh, pues básicamente ya reconoce bastante mis datos, entonces le decimos, le decimos iniciar, Luego identificamos que este es como mi nombre de perfil. Le damos eh, siguiente. Y aquí aparecen pues, todos los artículos que él identifica que, que son míos, pero pues no están todos. Eh, le decimos, bueno, eso es lo que, lo que usted tiene. Eh, efectivamente va a aparecer lo mismo en mi perfil. Digamos que está Bien. Y luego él me pide como una identificación, una confirmación de mi mail y le damos aquí el, el autor ID. Entonces, por aquí al abrir el correo eh, me va a aparecer ese mensaje y cuando ya aparezca, pues, entonces pues yo ya lo puedo eh, relacionar allá y puedo enviar mis publicaciones a, al ORCID. Entonces, el eh, va a decir, listo, ya se hizo, entonces regrese a su urso. ¿Sí? Entonces, eh, bueno, eso por, por esta parte. Entonces, eh, vamos a, a editar aquí el perfil personal. Entonces, para editar el perfil, pues tengo que ingresar, ¿cierto? Entonces para ingresar, él me va a pedir eh, como una cuenta de correo. Entonces, eh, aquí yo le puedo decir, eh, créeme una cuenta, ¿sí? eh, o ingresar con una cuenta, o ingresar con esta. Entonces, eh, como yo ya he estado trabajando con esta, entonces sigo con la misma. Eh, y puedo, eh, ya estando ingresada, si ustedes ven aquí el loguito ya cambió, ya aparece que estoy ingresada dentro del sistema, entonces aquí ya puedo editar Entonces, me está pre preguntando qué quiero cambiar, entonces voy a, a, a introducir algunos cambios. Entonces, eh, bueno, ¿usted quiere cambiar su nombre? Eh, miren que aquí hay varias opciones para mi nombre, entonces... Hay con tildes, porque pues, Ortiz eh, lleva tilde o debería llevar tilde, lo que pasa es que pues, para facilidad de, de la citación, pues yo omití todas las tildes de mi nombre. Entonces, eh, di, digamos que voy a mantener esa, esa denominación sin tildes, le voy a dar Continuar. Eh, me está preguntando eh, que si esas son todas mis publicaciones, entonces él aquí me muestra pues las cinco que él reconoce, pero dice, ah, no, eh, usted tiene algún documento faltante, y yo sí, en mi caso tengo un documento faltante, entonces, pues por facilidad aquí, ay, creo que ya se el artículo este de la flora vascular, eh, vamos a intentar ingresar este, por ejemplo. Un poquito en cargar. Entonces tomamos el DOI y lo llevamos acá. Entonces eh, vamos a ver, vamos a dar la opción DOI y vamos que busque. Por ejemplo, está diciendo que ese no lo encuentra. Listo. Eh, entonces, démosle de de mole otro, otro artículo. Y así uno va, eh, digamos que tomando la información. de Es importante que ustedes tengan como como una base de, de artículos que ya, ya tienen el listado completo, a medida que uno va avanzando en su carrera profesional y tiene muchos mucho material, pues se le van olvidando las, las cosas, ¿cierto? Cuántos son y todo eso. Por ejemplo, este es un artículo nuevo que yo estoy segura que tiene DOI. Eh, entonces lo voy a copiar. Por aquí, a aquí está. Aquí. Este sí, seguro, seguro que lo debe reconocer. Voy a tocar, estamos listando la página. Bueno, voy a tocar digitar. 10.100. 2. 1.31.28. Se llama Busca. Ay, como así que no aparece. Muy bien. Y ahí uno va intentando, entonces, si no reconoce con pues los doy entonces vamos a buscar eh, por el título. Sí, sí. Entonces, a ver si sí, por aquí, usando este, me lo va a reconocer. Eh, a veces cuando el artículo es muy nuevo, puede molestar. Entonces, por eso es que puede que se esté presentando este problema. Vamos a intentar de nuevo con este otro artículo. Eh, no está tan nuevo. Y bueno. Ahí uno va viendo que, que estos, estos registros no son tan fáciles. Vamos a darle otra opción aquí. No, tampoco lo reconoce. Igual, bueno, etc. Entonces, el, el caso es que el, una vez uno ubica que, que hay alguno que le esté faltando, entonces uno lo puede colocar y así van a aparecer pues, más, más artículos en el caso de que se requiera. Y eh, luego uno puede revisar el, la afiliación institucional. Entonces, por ejemplo, yo aparezco afiliada aquí en esta universidad, pero. También él me reconoce dentro de, la, de la, la universidad donde yo hice mi doctorado. Entonces, pues, como esa es mi vinculación vigente, pues, sigo aquí. Y eh, le damos confirmar y someter. Entonces, listo. Aquí eh, está toda mi, toda mi información, eh, más lo que pueda haber adicionado. Entonces, eh, puedo ir a... Al dashboard, entonces en el dashboard aparecen como todas las modificaciones que, que se han hecho con respecto a, a mi información. Eh, por ejemplo aquí, eh, si yo he pedido como modificaciones en mis datos, todo esto me aparece aquí, eh, puedo buscar a otras personas en la misma pantalla que ingresé inicialmente, o puedo buscar eh, citas, ¿cierto?, sobre eh, trabajos o sobre algún, eh, sobre algún tema. Entonces, por ejemplo, yo quiero averiguar eh, sobre eh, envirar eh, en la a ver si está por aquí. Ah, bueno, ya las tiene prehechas, entonces no, no me puedo poner muy creativo con esto. Entonces, espérate, lo vamos a cambiar. mirando en Transaigne. Y le vamos a poner, todo, muéstrame todo lo que existe sobre ciencia ambiental. Entonces él me va a mostrar aquí cuáles son las mejores revistas, cuáles están, eh, estos son como indicadores de citación, entonces, ah, no, yo quiero publicar un trabajo, entonces, por ejemplo, está esta opción que es una revista open access que es como que facilita la difusión y se llama eh, Environmental International, entonces aquí yo puedo acceder al portal de la revista y eh, ver como cuál es la información de publicación, cuáles son sus detalles que piden y me puedo ir a, a buscar el, el, la información de esta revista, por ejemplo, si yo quiero someter un trabajo, ¿sí? Y entonces, eh, digamos que esto le facilita a uno como investigador eh, este, este tipo de de datos para cuando uno quiere presentar sus trabajos. Listo. Entonces voy a terminar aquí la grabación y eh, quedaría pendiente para resolver sus preguntas.